Continuando con el módulo de rectificadores activos o PWM, trabajemos con los aspectos generales que rigen el comportamiento de estos conversores electrónicos de potencia. En los últimos años, los puentes rectificadores por control de ancho de pulso, PWM, o activos, han sido introducidos en los procesos de conversión de energía de alterna a continua, estos puentes, por su esquema de conmutación, además de reducir la inyección de armónicos de baja frecuencia al sistema de potencia, también permiten el control del factor de potencia consumido del puente desde el sistema alterno. Los rectificadores activos o PWM permiten regular la magnitud de tensión en corriente continua de la barra de C. Existen al menos dos configuraciones de puentes rectificadores PWM. Uno se realiza con el puente de diodos y un chopper, en la barra de corriente continua. Este puente se caracteriza por ser unidireccional, es decir, solamente permite el flujo de corriente desde el sistema alterno al sistema de continuo. Mientras que la otra configuración se realiza mediante puentes inversores que alimentan directamente la barra de continua, en este caso, estos puentes son bidireccionales, es decir, permiten el control de energía o el flujo de energía desde el sistema de alterna continua o de continua alterna. Los rectificadores activos, o PWM, se pueden clasificar dentro de los rectificadores como aquellos que permiten control de factor de potencia. En ese caso, tenemos los, los rectificadores unidireccionales como el Bosch y el Viena, que solo permiten circulación de flujo de potencia desde el sistema alterno al sistema continuo. Y por otro lado, tenemos los bidireccionales, que pueden ser por control de tensión o por control de corriente, el volta sor Rectifier o el Current sor Rectifier. Ya nosotros hemos visto en los módulos anteriores los rectificadores conmutados a frecuencia industrial, donde vimos su problemática y su control. Básicamente desde el nivel del sistema de potencia, el impacto armónico se produce en las armónicas de bajo orden, es decir, por debajo de la armónica 13. Estos puentes pueden ser de diodos cuando son no controlados o controlados en el caso que utilicemos directores o SCR. Entonces, en tal sentido, vamos a centrar nuestro estudio en este módulo sobre los rectificadores por control de factor de potencia. Vamos a ver ambas configuraciones, la bidireccional y la unidireccional. Hablaremos de sus ventajas y desventajas desde el punto de vista del lado de continuo y del lado de alterna. Gracias por su atención y los invito a seguir viendo los distintos temas que componen este módulo. Donde veremos a continuación el módulo de rectificado en modo fásico de vuelta so rectifier Direccional. Gracias por su atención.